Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de wiki herramientas, cómo hacer cosas con Wikimedia. Ya estamos llegando a fin de año casi. Nos quedan un par de encuentros, creo que de tres o cuatro, ya ni me acuerdo cuántos. Eh, pero como siempre pueden chequear eh, qué es lo que se viene eh, en nuestra página de wiki herramientas que lo voy a compartir por el chat. Como siempre, el chat está eh, abierto para que nos dejen sus comentarios. Eh, y, sin más, los dejo con Evelyn, que va a presentar a nuestra invitada de la fecha. Sí, sí. Así es, Coti. Estamos eh, casi cerrando el año, sobre todo porque hemos decidido cerrar el año en noviembre <risa> en, en el ciclo de Wiki Herramientas. Entonces, cerrar en diciembre porque sabemos que se viene el mundial y nadie nos va a prestar más atención este, cuando eso suceda. Así que, bueno, eh, estamos llegando al final. Y eh, una, queríamos invitar a Nidia para que eh, nos contara un poco más eh, cómo es esto, de, cómo, digamos, la, la aplicación más práctica de los proyectos Wikimedia, ¿no? el detrás de escena que a veces no vemos, de qué cosas, digamos, de alguna manera los proyectos Wikimedia están eh, alimentando ahí en el mundo. Así que la trajimos a Nidia para que nos, nos charle un poco de eso. Eh, Nidia es integrante del CAICIP, que para quienes eh, no saben qué es, es el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, que básicamente eh, es un centro de servicios e institutos de investigación de, eh, de Argentina. Eh, así que, bueno, eh, y además MIDIA eh, también eh, formó parte del de equipo de investigación de Web2Sit, eh, del que hemos hablado eh, en algunas oportunidades acá en el Wiki Herramientas, Así que, bueno, en algún momento, Niña también nos va a estar contando la interesantísima investigación eh, que hicieron alrededor de Web2C. Así que, bueno, muchas gracias, Niña, por estar acá y te damos la palabra. Bueno, gracias, Evelyn. Gracias, Constanza, por la presentación. Y, sobre todo, gracias por invitarme a formar parte de este ciclo, que las tengo que felicitar porque me parece súper práctico, súper interesante. Yo estuve viendo toda la lista de encuentros y ya me guardé varios para ver más tarde porque de verdad son todos temas que me interesan mucho y también me parece re lindo que haya representantes de distintos países de Latinoamérica también. Eh, bueno, y también antes de empezar, quería saludar al público, a, a quienes nos estén acompañando en el vivo y también a quienes lo vayan a ver más tarde en diferido en otro momento. Ok, entonces, eh, voy a compartir mi pantalla, a ver... Espérenme un segundito. Ahí está. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, primero que nada, bueno, eh, las chicas ya me presentaron. Eh, les agrego un par de datos acerca de mí, como para que sepan quién está hablando ahora. Eh, bueno, sí, soy Nidia Hernández. Yo soy lingüista eh, de formación inicial. Estudié letras en la Universidad de Buenos Aires y después hice estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Lenguas Orientales, que depende de la Universidad de París III. Eh, ahí hice un máster en procesamiento del lenguaje natural. Esto es la rama de la computación que se ocupa de las lenguas de los humanos. O sea, están los lenguajes de programación y el lenguaje natural, lo que hablamos las personas, ¿no? Eh, bien. Y, bueno, como dijeron eh, recién Evelyn y Constanza, eh, soy parte del CAICIT. Ahí yo hago trabajo de ingeniería de datos, básicamente. Esto es eh, gestión, procesamiento, visualización y análisis de datos. Y, bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que hice eh, financiado por una beca de investigación de la Universidad de Texas, eh, más específicamente de el, la colección Lilas Benson, ¿sí? de, que es de estudios eh, latinoamericanos, que de hecho, bueno, paso el anuncio que ahora eh, se está abriendo una nueva convocatoria para quien le interese puede ir a buscar eh, Lilas Benson Digital Scholarship. Eh, bueno, entonces eh, les voy a compartir el fruto de ese trabajo, que es una edición digital de un texto que se llama eh, primera, Primer viaje alrededor del mundo eh, de Antonio Pigafetta que fue un, un intelectual veneciano que acompañó a bordo a Magallanes y Alcano en esta primera expedición alrededor del mundo, de la cual se cumplieron 500 años eh, este mes, a principio de este mes el 6 de septiembre fue el, el aniversario número 500 de que llegaran de vuelta ¿no? al final de la expedición, este grupo, este grupo de exploradores. Bueno, entonces, eh, hecha esta introducción, les voy a contar un poquito cuál es el plan eh, para la presentación de hoy. Ustedes están viendo ahí en la portada unos slides. La idea de esto es que sea eh, muy breve, ¿sí? es una breve introducción a algunos, eh, algunas nociones eh, que quizás algunas personas del público no conozcan, que son los proyectos Wikimedia, ¿no? ¿De qué proyectos Wikimedia vamos a estar hablando? <coughs> y también decir dos palabras acerca de las ediciones digitales para quienes no estén familiarizados con este término. Que, eh, bueno, la idea es dar una definición operativa, ¿no? Básicamente eh, para que se entienda. Eh, la presentación de hoy va a tener un corte como directamente práctico, ¿sí? La idea es ver eh, la aplicación práctica de todo esto eh, para, bueno, para cada uno poder crear su publicación digital. Bien. Eh, y, bueno, entonces, como objetivos, eso es el plan, ¿no? Como objetivos para la presentación de hoy, eh, primero que nada, el primer objetivo es conocer otros, otros proyectos de Wikimedia, ¿sí? Eh, que son, en este caso, Wikisource, eh, Wikimedia Commons y Wikidata. Eh, segundo objetivo es tratar, tratar intentar de que quienes todavía tengan eh, prejuicios acerca de la fiabilidad de Wikipedia como fuente eh, de información, bueno, tal vez puedan cambiar eh, un poco esta opinión. Y bueno, en tercer lugar, el tercer objetivo es que justamente eso, se, se vayan con... Eh, herramientas para eh, crear eh, ustedes ediciones digitales en sus propios proyectos. Muy bien, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Acá, eh, bueno, ya pueden ver un poquito eh, en una animación eh, el sitio del que vamos a estar hablando en la segunda parte de esta presentación, que es la parte más práctica, ¿sí? Igual, de todas formas, mientras estemos acá con los slides, van a ver que todo el tiempo vamos a estar pasando de acá a Wikipedia, sí, la idea es ver todo eh, de manera bien concreta. Eh, pero bueno, eh, capaz que eh, las chicas pueden ya ir compartiendo el, el link a la edición para quienes ya quieran ir eh, chusmeando un poquito de qué se trata. Entonces, decíamos, primero definamos eh, edición digital. ¿Qué es una edición digital? Bueno, es muy importante entender que edición digital no es lo mismo que digitalización. Si ¿sí? un PDF no es una edición digital, eh, un PDF es simplemente, bueno, eso, un, un traspaso de un texto impreso a un formato digital. Una edición digital es eh, un, un artefacto ¿sí? eh, cultural ya eh, nativamente concebido como, eh, como un, un producto digital eh, virtual, ¿sí? Eh, y obviamente eh, acompañado de toda una serie de propiedades eh, en las cuales eh, se se exploten todas las, las posibilidades de eh, las, las tecnologías de los medios eh, virtuales, ¿no? eh, Estoy pensando ¿no? en lo que está marcado ahí, que es la dimensión eh, de la interactividad, ¿ok? ¿Sí? La idea de una edición digital es que eh, nos posibilite un tipo de lectura diferente, una experiencia distinta de la experiencia que podemos tener al leer una edición en papel, ¿sí? Eh, y esto, eh, básicamente, es eh, la posibilidad de interactuar, de intervenir el texto. Bien. Eh, ventajas. Ventajas de una edición digital para, eh, quizás, eh, los autores, creadores de contenidos, o, o bueno, eh, intelectuales, eh, o inclusive también docentes que eh, quieran compartir sus materiales de lectura en, en una edición digital eh, junto, eh, compartírselos a sus alumnos? Bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué hacer una edición digital? En primer lugar, obviamente, la accesibilidad, ¿sí? Eh, la edición digital nos permite eh, acceder de manera gratuita y libre eh, desde cualquier dispositivo con acceso a internet, eh, nos permite acceder a, al texto. Eso desde el lado del público, eh, desde el lado de eh, los editores o de los autores, también es mucho más accesible, eh, en términos económicos, obviamente, eh, los eh, costos de publicación se pueden reducir a cero. Eh, y obviamente también eh, nos va a dar muchísimo más eh, dinamismo a la hora de publicar. ¿sí? No es necesario ya tener un producto completamente acabado, terminado, revisado para publicar, como puede ser el caso de una edición eh, tradicional en papel, sino que eh, ya inmediatamente, eh, con los primeros resultados, ya podemos poner a disponibilidad nuestro trabajo. Y obviamente todo lo que sea actualización y corrección del producto va a ser mucho más fácil. Bueno, obviamente, eh, esto ya es casi una obviedad, pero eh, una edición digital tiene muchísima más posibilidad de difusión eh, que una edición en papel. El alcance eh, de una edición digital puede llegar a ser global. Eh, y, bueno, tampoco hay que descuidar esta última ventaja, que es eh, la sustentabilidad en términos ambientales al olvidarnos eh, del papel, ¿no? Bien. Bueno, entonces, eh, ya nos convencimos de que queremos hacer una edición digital. Ahora tenemos que encarar todos los desafíos que conlleva esta tarea, ¿no? Eh, bueno. Bueno. Pueden surgirnos toda una serie de preguntas en lo que respecta a, bueno, nuestra materia principal, que es el texto, pero también con respecto a las imágenes. Eh, obviamente una edición digital va a tener una carga visual. Eh, el peso de lo multimedia va a ser eh, mucho mayor que, que en una edición tradicional. Y luego, bueno, también nos pueden, para quienes ya eh, estén como un poquito más adentrados en este mundo de las ediciones digitales, eh, tenemos toda una serie de desafíos en lo que respecta a la anotación, al enriquecimiento del texto. Bien, eh, entonces, en primer lugar, eh, si vamos a, a encarar un, un proyecto ¿sí? de, de edición digital, eh, la primera pregunta que nos puede surgir es, ¿es indispensable ponerse a digitalizar un texto, eh, un libro, transcribirlo de cero? Eh, digamos, todo ese trabajo, voy a, tener, voy a tener que, bueno, esta pregunta quizás tal vez no es tan pertinente para quienes ya sean autores, pero pienso en quienes sean eh, tal vez estudiantes de historia o de literatura que quieran publicar un texto, eh, bueno, puede que se encuentren con esta duda, ¿no? Es necesario, bueno, eh, llevar a cabo todas estas tareas que llevan muchísimo tiempo. Eh, bueno, a veces no podemos recurrir a alguna fuente que ya haya realizado este trabajo, pero eh, obviamente que nos va a surgir la duda de mmm, a qué fuente puedo recurrir una fuente que sea confiable, que tenga eh, criterios, eh, lineamientos explícitos acerca de los criterios de transcripción y de digitalización. Eh, bueno, luego, con lo que respecta a las imágenes, ¿no? ¿En dónde puedo conseguir imágenes de manera eh, gratuita, imágenes que sean de buena calidad, eh, de manera libre sin tener que, tal vez, crearme una cuenta. Eh, y, bueno, otro punto muy importante, no solo con respecto a las imágenes, también, esto también aplica al texto, es, bueno, eh, ¿cómo me puedo asegurar que estoy respetando derechos de autor? Eh, que no estoy eh, interfiriendo con, tal vez, alguna restricción eh, a la hora de reutilizar imágenes o texto. Eh, bueno, y con respecto a lo que es la anotación, eh, si estamos enriqueciendo un texto, eh, ¿no? Esto es anotar, es agregar información suplementaria a un objeto, ¿no? En este caso, el texto. Eh, y quizás eh, podemos tener un texto, por ejemplo, con eh, muchas referencias geográficas, ¿no? Eh, y yo quiero añadirle información para especificar ¿no? estas referencias geográficas. Por ejemplo, eh, yo encuentro en mi texto, ¿no? Un, una expresión que es San Julián. Bueno, esto San Julián, ¿qué es? ¿Es un puerto? ¿Es una ciudad? ¿Es una bahía? Bueno, la anotación nos sirve justamente para precisar esto. Y eh, para lograr ¿no? dar estas precisiones, eh, nos tenemos, eh, tenemos que recurrir a vocabularios controlados muchas veces. Bueno, ¿dónde puedo eh, acceder de manera fácil a toda una serie de... Eh, eh, de direcciones públicas y persistentes donde estén definidos los términos de este vocabulario. Eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo definir, ¿sí? si yo quiero crear también ítems nuevos para mi vocabulario, quizás? ¿Dónde puedo definirlos eh, si no tengo yo a disposición, a mi propia disposición, un servidor? ¿Dónde puedo definir estas entidades nuevas eh, de manera pública? Bueno. La respuesta a todos estos interrogantes puede ser, bueno, recurrir a diferentes proyectos de Wikimedia. Eh, por un lado, Wikisource, Wikimedia Commons y Wikidata. Eh, bien, comenzamos por Wikisource. ¿Qué es Wikisource? Es un proyecto de eh, almacenamiento, digitalización y transcripción de fuentes textuales. Pueden ser fuentes de ficción o de no ficción. Entonces, eh, en pocas palabras, Wikisource sería una biblioteca digital libre, ¿eh? como para que se entienda. Eh, luego, Wikimedia Commons. ¿no? Este proyecto nos va a servir eh, para, eh, para solucionar todos estos desafíos eh, que comentábamos recién acerca de lo que son las imágenes. Eh, Wikimedia Commons es mm, un gran repositorio de archivos, ¿sí? de archivos que pueden ser no solo de imágenes, sino también de audio y de video. Es un gran archivo virtual. Eh, y, por último, Wikidata. Este es el proyecto que puede, quizás, resultar eh, más difícil de entender para quienes no tengan conocimientos tan técnicos. Eh, Wikidata es una base de datos semántica. Eh, lo podemos entender como si fuera un gran registro estructurado de, todo, eh, de toda la información eh, que forma parte de los demás proyectos ¿sí? de la Fundación Wikimedia. Eh, el potencial de Wikidata es justamente que es como una gran red subterránea ¿eh? que vincula todo lo demás por debajo. Eh, ahora los ejemplos vamos a ver, vamos, se va a entender mejor. ¿no? Esta, Pero qué esta explicación excelente, o sea, es un muy <risa> bien esta explicación. Queremos decirlo acá con Coti, y, Cot y yo estamos a dos. muy bien, muy bien. <risa> ah, qué bueno, menos mal, porque acá tengo dos expertas y digo, bueno, tal vez estas definiciones así, un poquito así nomás, <risa> les resultaba. No, bien. y con lo complejo que es describir Wikidata en pocas palabras, me pareció. No, y mal. además me encanta la metáfora de red subterránea, o sea, esa... Sí. Te la, te, la, te la voy a robar ahora mismo, en este preciso instante, porque yo cada vez que tengo que explicar Wikidata te digo, base de datos estructurada, la gente me mira así como, ¿no qué? No significa nada, claro. Claro, pero esto así como de que... pensarlo como la, la telaraña que une las cosas por debajo, eh, me parece que, que es muy claro. Eh, y ahora cuando veamos los ejemplos, se va a entender perfectamente. Eh, bueno, entonces, más concretamente, no wikisource. Eh, ahí tenemos una imagen, eh, una típica imagen de eh, un, una página de Wikisource, en donde tenemos, por ejemplo, el texto en italiano de, eh, de bueno, de este, esta obra que trabajé yo, que es eh, Primer viaje alrededor del mundo, de Antonio Pigafetta. Eh, y ahí está, bueno, en Wikisource italiano, tenemos esta fuente ya transcripta. La ventaja ¿no? de, de Wikisource es que eh, nos permite acceder a datos textuales limpios, revisados y eh, cuyo estado de transcripción está totalmente explicitado. ¿Mm? Y además, si vamos, si hacemos clic en, bueno, en este caso, informaciones o la fuente del texto, eh, vamos a poder acceder también a los metadatos acerca de este texto, ¿no? Eh, de cuál fue la fuente, la fuente primaria que se usó para esta transcripción, eh, cuál fue eh, la, la edición, el año en la que se editó, y, bueno, el estado de la transcripción. A ver, acá les voy a mostrar un poquito. Wikisource. Esta es la portada del proyecto. ¿Ven que, como les decía hace un rato, es un proyecto multilingüe, ustedes pueden acceder a datos en distintos idiomas, inglés, francés, español, italiano, bueno, y muchos más. Eh, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Wikisource Español. Ah, hay Wikisource en latín también, si les interesa. Eh, está lleno de muchas muchas obras en latín, porque, bueno, obviamente, por cuestiones de, de tiempo ya está todo libre de, de derechos, así que es una, eh, un proyecto muy nutrido, el de Wikisource latín. Eh, bien, entonces, acá podemos ver que eh, se puede explorar por apellido de autor, por título de obra, por género, por país, por época, todo esto eh, en el portal de ficción, pero bueno, también eh, lo mismo para portal de historia. Yo les decía, tenemos textos de ficción y de no ficción. Y, a ver, veamos un ejemplo concreto de algún texto para ver cómo está, eh, cómo está dispuesta la información. Acá, bueno, y además este... está bueno también aprovechar para decir que por ejemplo el de eh, Relaciones del Primo Viasso, no sé nada de sí. italiano, obviamente, eh, está en, la en el Wikisource en italiano pero no está en el Wikisource en español, eh, así que... Eh. Claro, se podría comenzar eh, un trabajo de transcripción a quien le interese transcribir eh, la obra en español. Eh, Bien, bueno, entonces, miren, en este ejemplo ¿no? de lecturas araucanas tenemos el texto ya transcripto que trata de respetar también eh, la, la gráfica de la versión de origen, ¿no? Con distintos tamaños de letra, negrita, eh, en algunos casos estos, bueno, símbolos eh, gráficos especiales. Eh, y podemos, algo muy importante, descargar en distintos formatos, ¿no? Tenemos ePub, PDF, sí, formatos más bien asociados a la lectura, pero también, ¿sí? si nos interesa eh, reutilizar esta información eh, para un proyecto como el nuestro, podemos ir a esta opción de descargar. Y ahí, bueno, tenemos los mismos formatos que detallábamos recién, pero podemos ir a eh, buscar un formato diferente. Y ahí nos va a dar eh, más opciones eh, de descarga. ¿no? Podemos elegir HTML, RTF. O texto plano, que es el formato típico de uso para procesamiento. Bien, eh, eso con respecto a, los, eh, a las opciones de descarga en formatos diversos. Y luego, otra parte muy importante es eh, la de venir acá a la pestaña de fuente, ven, acá arriba. Y ahí vamos a poder acceder como al detrás de escena eh, del texto, ¿no? Eh, podemos acceder a la digitalización en alta calidad, eh, o sea que podemos ir descargándonos el facsímil si nos interesa conservarlo. Y también tenemos toda la descripción eh, de, eh, del texto en sí, ¿no? los datos eh, editoriales, el editor, título, año, imprenta, etcétera, y el estado de la transcripción. ¿no? Página a página, ¿ven? podemos ver que en este caso, por ejemplo, ya está todo transcripto ¿No? Salvo, por ejemplo, este caso, ¿sí? Cuando están grises que, bueno, esa página no, no tiene información, por algún motivo no se la transcribió. Y eh, la cantidad de páginas que ya están chequeadísimas, revisadísimas, ya está súper aprobado. ¿Mm? Bien. Eh, esto en cuanto a eh, Wikisource. ¿Cómo usar Igualmente Wikisource? Te... Uh -huh. Interesante, sí. voy, a, voy a interrumpir ahí para sí, bueno, <ríe> aportar mi, mi dosis de, eh, de eh, perspectiva crítica, si se quiere. Que bueno, uno de los desafíos vinculados al tema de Wikisource y en general de, de los textos en dominio público, es que bueno, hoy por hoy desde una lectura contemporánea a veces son como difíciles de tragar, ¿no? Este, y esto lo hemos visto porque, bueno, o sea, me acuerdo de una charla que por ejemplo eh, eh, vi en la Wikiconference North America, donde eh, alguien había utilizado una obra en el dominio público para referirse a una persona que había sido esclavizada, y, bueno, o sea al tomar esa obra en el dominio público, la citaba de una manera eh, muy poco, digamos, eh, respetuosa del contexto actual, ¿no? Y este justo lo, lo digo porque me, se me vino a la cabeza por el tema de que, bueno, dice lecturas araucanas eh, y, bueno, eh, sabemos que algunos miembros integrantes del pueblo mapuche no se sienten identificados con el término araucano, ¿no? Eh, no, entonces, claro, eh, obviamente, ahí, pero, pero. Claro, pero ahí esto está detallado, ¿no? Vemos acá al costado, esto es parte de un proyecto de corpus histórico de Mapudungún. Entonces, obviamente, históricamente estaba esta denominación, no, no podemos deshacer lo que ya estaba hecho, pero eh, hay un proyecto por detrás, podemos ir a consultar ahí, bueno, a ver cuáles son los criterios y probablemente esté debatido todo esto ahí, ¿no es cierto? Eh, pero sí, muy, es muy interesante todo, todo este, este aspecto. Eh, bueno, bien, entonces, pasando al siguiente proyecto, eh, vuelvo a las diapositivas. Eh, ya vimos eh, para qué podemos usar Wikisource, Wikimedia Commons. Ahí tenemos un ejemplo eh, de, eh, de una imagen correspondiente a la nuez moscada. En el texto que yo estaba trabajando, había muchas referencias. Bueno, obviamente era una expedición cuyo objetivo era netamente comercial. Vamos ahí a encontrar, eh, a proveernos de todos estos recursos, ¿no? Y uno de ellos, la nuez moscada. Bueno, quería ilustrar esto, quería ilustrar nuez moscada. Busqué en Wikimedia Commons y encontré esta, esta imagen que tenemos acá. Y ven que tiene, eh, de digamos, de manera súper sintética y fácil, podemos ver, bueno... ¿De dónde salió esta, esta obra? ¿La puedo reutilizar o no? La información de derechos de autor está ahí bien especificada y clara. Eh, y si vamos eh, al botón de más detalles, vamos a poder acceder a todavía más información, ¿no? Eh, ¿De qué repositorio eh, salió originalmente esta imagen? Eh, a mí me parece muy útil algo, eh, digamos, de Wikimedia Commons, es que obviamente nos da toda esta información y después si nosotros queremos seguir explorando podemos ir al repositorio de origen, eh, pero la verdad es que es muy útil a veces buscar desde acá, porque hay ciertos repositorios de bibliotecas o de museos que cuando hacemos una búsqueda en Google no ranquean bien y es como si no, bueno, al final es como si no existieran. Bueno, a través de Wikimedia podemos llegar eh, fácilmente hasta fuentes especializadas y confiables. Eh, y bueno, ven que acá también tenemos una serie de imágenes relacionadas. Para mí esto fue muy útil porque después usé estas otras imágenes, de hecho, en la, en la edición. Es más, creo que la de nuez moscada no la usé, solo usé la de la, de la planta de canela. Eh, pero bueno, ven cómo ya eh, un poco, les, ya va facilitando la búsqueda al mostrarnos eh, otras imágenes relacionadas. Eh, y, y bueno, acá este, este es el portal de Wikimedia Commons. Obviamente, tiene un motor de búsqueda, ¿no? Donde podemos ir y ya escribir nuez, moscada. En español o, o en inglés podemos hacer la búsqueda también en otros idiomas. Y, bueno, ahí ya tenemos toda una serie de imágenes, muchísimas. Eh, podemos usar filtros, ¿no? Bueno, obviamente, si yo quisiera buscar archivos de otro tipo, de audio, de video, también seleccionar eso. Pero en este caso, bueno, yo seleccioné licencia con atribución. Formato, tipo de archivo y tamaño de imagen grande, ¿no? Por ejemplo, ¿ven? Y ahí ya llegamos. Acá está la imagen, la de la nuez moscada que me interesaba a mí. Eh, bien, Otro, otra manera ¿no? eh, de usar eh, Wikimedia Commons, que probablemente la haya explicado mejor la, la charla que, que trató acerca de las categorías, pero bueno, yo les, les muestro también hoy, de paso conectamos con otras presentaciones. Eh, me, me encanta porque parece que además eh, eh, has visto otro, otras charlas de este ciclo, así que... Obvio. Yo soy público, soy público. <risa> Eh, Muy bien, y es, está bien ese recordatorio, porque vamos a decirle a la gente que está escuchando del otro lado también que si hay algo que quieran mostrar que hayan hecho con los proyectos Wikimedia, eh, esta, este ciclo de Wiki herramientas en realidad está abierto para cualquier persona de la comunidad o por fuera de la comunidad eh, que esté haciendo cosas con Wikimedia y bueno, pueden ser parte de él. Bien, entonces, eh, yo acá busqué Teodor de Bri, que sé que es eh, una persona que realizaba grabados, ¿sí? eh, un grabador del siglo XVI, y yo sé que eh, tiene muchas imágenes que a mí me sirven. Eh, entonces, bueno, busqué Teodor de Brie y ahí, eh, bueno, podemos acceder a, a imágenes. Bueno, esta, por ejemplo, eh, a mí en particular no me servía porque es eh, una imagen de América del Norte. ¿no? En mi proyecto yo estaba tratando América del Sur. Pero bueno, para ilustrar esto sirve lo mismo. Eh, ven, tenemos la imagen que podemos descargar en distintos formatos, ¿sí? si nos conviene, distintos tamaños. Eh, como vimos antes, información del repositorio, la licencia, eh, los derechos de reuso eh, y, eh, bueno, Muchas veces también tenemos eh, otras imágenes relacionadas como, cuando, como lo que les mostraba en el caso de la nuez moscada. Y algo eh, interesante que tenemos acá abajo es la cuestión de las categorías que les decía antes, ¿no? Por ejemplo, hay una categoría que es eh, eh, Grand Voyage de Theodor de brique. yo sé que es eh, uno de los libros ilustrados por esta persona. Entonces ya esto nos facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo ya conozco la obra, sé que eh, trata acerca de un lugar que a mí me interesa, bueno, directamente acá yo ya tengo todo agrupado y puedo explorar desde la categoría. Ahí, Bien, bueno, esto con respecto a Wikimedia Commons. Eh, por último, Wikidata. Vamos a, a este proyecto. Que, como a hacíamos, ver, a ver, este, este es el momento de, de, la, de la, la revelación, ¿no? La revelación. ¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo usar Wikidata? Bueno, en este para muchísimas cosas, ¿no? Pero para este proyecto en particular de edición digital, eh, yo les decía que a veces podemos tener en nuestros textos eh, entidades que queremos precisar un poco más. Por ejemplo, en mi caso, en esta expedición eh, multicultural no, a bordo del barco había españoles porque España era la que financiaba la expedición, pero también portugueses, ¿por qué? Porque el capitán Magallanes era portugués y también de repente gente como el autor, como Pigafetta de otros lugares, ¿no? que, que era italiano. Entonces, obviamente esto generó, eh, bueno, un ambiente muy multilingüe eh, y resultando en el texto en bueno muchísima variación no por ejemplo tenemos este personaje juan carvajo que a veces está nombrado como eh, joao carvalho a veces como juan carvajo a veces como giovanni caravaggio y a veces como algo totalmente mezclado como lo que tenemos ahí que no es nada eh, no es ni italiano ni español es como una mezcla de todo bueno obviamente esto es un problema porque yo qué quería hacer eh, cuando quiero reconstruir la línea argumental de este personaje juan carvajo eh, ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si tengo todas estas variaciones? No puedo hacer un control F, buscar Juan Carvajo. Bueno, tengo que asociar cada una de estas ocurrencias a una etiqueta única, ¿sí? Eh, un identificador único que, eh, bueno, me diga todo esto, todo esto, todas estas ocurrencias, Giovanni Caravaggio, Juan Carvajo, son la misma entidad en realidad. Bueno, y esto lo logramos usando estos identificadores, estas URIs de Wikidata. Ven que tanto arriba como abajo tenemos el mismo, el mismo, la misma URL, ¿sí? Que termina en 811 en los dos casos. Y esto se corresponde en Wikidata con una página donde está descripta la entidad con todas sus, sus propiedades. Otro ejemplo es el de, eh, por ejemplo, eh, el rey eh, Colambu o Colambu. En mi texto yo tenía muchísimos reyes el rey de España, el rey de Portugal, pero también bueno, estos reyes locales, ¿no? como Colambu, eh, Siripada, Humabón, ¿no? los reyes de las distintas culturas que iban contactando. Entonces, cuando tengo rey, ¿a qué rey se refiere? Esto también era como un, digamos, eh, una interferencia, era una interferencia con, bueno, con esta posibilidad de reconstruir la línea narrativa del personaje. Bueno, otra vez, nuevamente, asociamos cada una de estas ocurrencias con el identificador correspondiente en Wikidata y después nos va a permitir, bueno, reconstruir eh, la línea narrativa. Eh, algo muy interesante ¿no? del de uso de Wikidata, a ver, acá les voy a mostrar. Esta es la página en Wikidata de, eh, de Colambu, de este personaje, ¿no? Que, bueno, obviamente está, están las denominaciones en distintos idiomas, inglés, español, podría haber más. Y una pequeña eh, descripción. Sí. Te pido, Lidia, si amplías un poquito la mmm, pantalla, sí si se ve porque queda todo chiquitito eh, para ah, los conchicatos. Sí, no se ve muy bien, ¿no? Ahí se Perfecto. ve mejor. Sí. Está bien. Perfecto, gracias. Eh, Ahí está la descripción de este personaje de Colambu, y eh, lo que encontramos en Wikidata es una descripción semántica de la entidad, ¿no? que es un humano del género masculino y que eh, tiene una relación de parentesco, que es hermano de eh, Siagu, de Raja Siagu. Bueno, eh, y ahí también, Miriam, eh, quizás para quienes no sepan, que bueno, eh, como Wikidata es una base de datos multilingüe. En realidad, Nidia eh, lo tiene configurado en inglés ahora, pero si ustedes lo configuran en español, eh, pueden ver todo esto en español eh, perfectamente. Claro, toda la, la descripción en español. Eh, está traducido para el navegador de cada uno, pero los, digamos, los datos subyacentes son todos los mismos. Por eso, porque es semántica, justamente. Bien. Yo acá me encontré con algo muy interesante. Para mi sorpresa, eh, existía eh, esta entidad Colambu en Wikidata. Eh, eso también es algo, algo muy interesante, que en Wikidata podemos encontrar eh, personajes que quizás no vayamos a encontrar en otras bases eh, de quizás bibliotecas, ¿no? Porque encontrarlo a Magallanes o a Carlos V va a ser muy fácil, pero eh, tal vez encontrarlo a Colambu no es tan sencillo. Eh, entonces, si el personaje eh, no existe, como me sucedió a mí con Juan Carbajo, lo podemos crear. Eh, de hecho, a ver, bueno, acá tengo a Magallanes, pero acá está la página de, de Juan Carbajo. Eh, Juan Carbajo no existía, yo necesitaba desesperadamente poder, de, eh, poder referirlo a una dirección, entonces yo creé esta página, ¿sí? Es muy fácil crear la página para el personaje, ven acá. Nidia Hernández le hizo toda eh, la descripción de los atributos a Juan Carvajo. Y ahora todos, eh, bueno, podemos beneficiarnos de que ya existe ahí. O sea que podemos intervenir. En el caso de Colambu, por ejemplo, eh, agregué una propiedad que era hermano de Siagu. ¿Mm? Esto eh, ya existía, eh, ya existía la entidad, pero eh, no estaba establecido el parentesco. Bueno, eh, yo leyendo el texto... Eh, pude constatar, ah, bueno, sí, eh, estas dos entidades que, están, que ya existen en Wikidata están relacionadas por un parentesco, bueno, vamos a, a intervenir y vamos a declararlo acá para tener una descripción más precisa. Y esto es súper fácil de hacer. Eh, van ahí eh, al lapicito y ponen editar y ahí pueden, pueden agregar todas las propiedades que quieran. Es muy sencillo, de verdad. Eh, bien. Y después, eh, volviendo acá a, a Juan Carvajal otro, otro aspecto interesante de Wikidata es que acá al final, ¿sí? ¿Ven? Nos permite ver todos los proyectos Wikimedia en los que también se usa la entidad. ¿Mm? Bueno, en el caso de Juan Carbajo, justo como es eh, un personaje no tan popular, eh, no es muy interesante ver esta página, pero eh, si buscamos, por ejemplo, Magallanes, ¿sí? Eh, vamos a ver que es una entidad ya mucho más nutrida en la descripción. Bueno, en instancia de humano también podemos tener asociados datos eh, de imágenes. Que esto viene de Wikimedia Commons. Esta imagen es una imagen de Magallanes en Wikimedia Commons. Toda la descripción ¿no? de, de la entidad, mucho más detallada, eh, con la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, también, bueno, las circunstancias de la muerte y todo. Eh, pero al final, ¿sí? acá vamos a ver que en la parte de los proyectos Wikimedia relacionados en los que se usa esta entidad, tenemos una cantidad, bueno, brutal de, eh, de entradas de Wikipedia, de artículos en Wikipedia, ¿ven? 160 artículos. Es como súper importante. Eh, y eh, a ver. Y las, eh, las entidades ¿sí? no solo se refieren a personas, eh, las entidades también se pueden referir, por ejemplo, a eh, cuestiones un poco más abstractas como son la Expedición Magallanes elcano Esto también es una entidad, ¿sí? Eh, descripta, bueno, como, eh, como expedición, como legado cultural, flota, eh, navegación marina, bueno, tiene las propiedades obviamente van a ser distintas que para una entidad eh, de persona. Pero, bueno, algo muy interesante que me permitió ir eh, explorando eh, la, la página de Wikidata de esta entidad, eh, de la entidad Expedición, vamos más abajo, es que acá al final, por ejemplo, en la parte de Wikipedia, yo pude encontrar... Ah, hay un artículo, hay varios artículos que se corresponden a esta entidad y de hecho uno de estos artículos es eh, de la Wikipedia en vasco y tiene este simbolito, ¿no? como una medallita, que nos está dando una indicación de que mmm, esto, la atención, es, es importante, ¿no? Y ahora, bueno, vuelvo a las, a las diapositivas, voy a volver a esto, <coughs> eh, que es... Usar Wikipedia, después de todo, también como fuente, como fuente de información para nuestros proyectos. porque Bueno, admitámoslo todos, que todos, nuestra primera fuente de información para lo que sea en la vida diaria, pero bueno, en el trabajo también es Wikipedia, ¿ok? Eh, que tiene muchísimas ventajas, no solo esto que nombraba antes, que puede ser, por ejemplo, ir a la parte del final y explorar todas las referencias que haya, eh, los enlaces externos a otros repositorios, que como les decía, también en el caso de Wikimedia Commons, a veces son difíciles de encontrar. Bueno, en la parte final del artículo de Wikipedia, todo esto ya está sistematizado. Entonces, siempre es un buen, eh, una buena puerta de entrada para encontrar más información. Sí, perdón. a toma, claro. toma, toma, toma agua, tranquila, toma tranquila. Re, respirá eh, porque agua. además todo el mundo está pensando en la medallita, ¿no? O sea, yo sé que todos están ahí como diciendo, a ver dónde viene esa medalla. Sí, y sí, una aclaración bueno. que, que lo voy a hacer mientras eh, Nidia se hidrata y recupera las cuerdas. Eh, para quienes eh, son usuarios nuevos en Wikipedia o para quienes están con, eh, simplemente siendo lectores de Wikipedia, acaba de cambiar la interfaz. Entonces, a veces, en vez de encontrar los otros idiomas en la barra de la izquierda abajo de todo, van a encontrar arriba del de Infobox, que vendría a ser como la cajita con la información que ven a la derecha. Ahí arriba va a haber como un simbolito, no sé de qué idioma. No creo. quiero. Creo, creo que son como sí, símbolos. Eh. Parecería sí, algo... A... Sí, es sí, medio ¿no? como un mix entre un carácter oriental, ¿no? Sí, eh, gracias. Sí. Eh, y ahí se les van a desplegar todos los idiomas. Sí, hay no bueno. el lugar más visible del mundo, vamos a decir eh, eh, todo, ¿no? Pero, eh, eh, digamos. Sí, es verdad. Pero bueno, justo me dan el pie para hablar de algo que a mí me fascina y que siempre me encanta hacer, que es mirar las wikipedias en otros idiomas. Yo siempre me meto a un artículo, por ejemplo, ahí me metí al, al artículo de Antonio Pigafetta y vi que existía en varios idiomas. Y siempre está bueno consultar, por ejemplo, en inglés, que suele estar más completo, pero si uno maneja otros idiomas, además de inglés, puede encontrarse con algo que me pasó a mí, que manejo francés, que vi que tenía esta estrellita, ¿eh? esta estrellita que está relacionada con la medallita que vimos antes. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en la Wikipedia en francés, ese artículo, el artículo correspondiente a Antonio Pigafetta, es un artículo destacado, es decir, un artículo de muy buena calidad. Es un artículo que eh, la comunidad de Wikipedia, los expertos, determinaron que es eh, un, un, como lo mejor que se puede encontrar en Wikipedia en cuanto a contenido, en cuanto a estilo, en cuanto a calidad de las referencias. Entonces, bueno, podemos remitirnos ¿no? a estos artículos que sabemos que está indicado que son de muy buena calidad para, eh, bueno, confiar. <ríe> y bueno, no solo me pasó con la Wikipedia en francés, a ver. <ríe> bueno, ah, acá Ahí. está lo que decía Constanza, ¿no? Que acá en la Wikipedia en francés está acá arriba. Sí, la y eso pasa también ahora en la nueva interfaz. de de boca tranquila, ¿eh? <risa> eh pasa también en la nueva interfaz de Wikipedia este año. Y me encantó este comentario, voy a decir, ñoño, eh, de, de, de quienes usamos mucho wiki, de poder acceder también a estas lenguas, no solo por, por, por una cuestión de que vamos a encontrar información, sino también vamos a encontrar representadas las distintas perspectivas, ¿no? Porque recuerden que eh, al, al ser Wikipedia escrita por las comunidades que se encuentran en esas lenguas, eh, Seguramente los artículos pueden ser, pueden ser muy similares porque pueden ser traducciones o pueden ser muy diversos y mostrarnos cómo, digamos, estas, eh, estas otras comunidades lingüísticas perciben o, o entienden o contextualizan determinados temas, biografías y demás. Entonces, eh, también es como una forma de ampliar las miradas, que ya sabemos que en, en todas las Wikipedia se busca un punto de vista neutral y por lo tanto seguramente encontremos distintas perspectivas, pero... Dentro del mundo hispano, qué pasa con esas otras perspectivas que vienen de los otros eh, territorios. Así que también es eh, muy interesante para eh, seguir ahondando y profundizando. Mientras tomabas agua, yo hago stand-up, así que no te preocupes. Siempre hay algo para decir. Ay, bárbaro, gracias. Eh, bueno, entonces volviendo, ¿eh? volvemos a la medallita. Esto en Wikidata nos está indicando, hey, este artículo es un artículo destacado, es uno de estos artículos buenos, de muy, de muy buena calidad. Entonces, explorando desde Wikidata también, podemos llegar a estos artículos buenos, que, eh, artículos destacados, que bueno, en el caso de la Wikipedia en vasco, yo no hablo vasco, no entiendo nada, pero eh, pude llegar a esto que, como decía Constanza, bueno, eh, toda la expedición estaba representada desde otra manera y tenía eh, imágenes asociadas, imágenes originales de muy buena calidad que representaban, por ejemplo, el recorrido de la expedición o eh, más abajo, eh, la flota, ¿sí? la flota que, que formó parte de, eh, de la, del viaje de exploración también y también eh, tuvo una parte muy interesante que aunque no entendamos el idioma es, es muy comprensible que es información estructurada en manera de tablas esto fue súper útil, ¿no? Por ejemplo, ver cada uno eh, de los barcos de la flota, cuántos miembros eh, tenía de tripulación, quién era el capitán, y después, bueno, cada uno de los miembros de la, de la tripulación, cómo se llamaba, cuál era su función, de dónde venía, en dónde falleció, ¿eh? O sea, bueno, ahora... súper... Sí. No, no, perdón, es que la pregunta que me surge ahora, porque esto que dijiste vos es clave, ¿no? Esto es información súper estructurada, pero muchas uh -huh. de estas tablas eh, son como de otra era de la wiki, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eh, claro, o sea, hoy por hoy mucha de esa información puede perfectamente vivir en Wikidata. Entonces la pregunta, chachachachan, <ríe> es si esa información después la piste a, agregando a Wikidata, por ejemplo, o no. Eh, no, porque es un trabajo es un trabajo enorme. Estaría muy bueno hacerlo. Eh, mucha de esa información estaba. Eh, tengo que decirlo, que mucha de esa información estaba en este, representada en, este, en esta propiedad que es participante en. Eh, entonces, eh, digamos, si, si ya estaba descrita eh, la persona como entidad, ya figuraba como participante de la, de la expedición. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, claro, eh, a la persona que hizo esto le interesaban los vascos. Entonces, esto estaba todo hecho para los miembros de la tripulación que eran vascos. Eh, los que bueno, eran de otra parte de España no figuran, por eso, por ejemplo, no estaba Juan Carvajo. Que, bueno, eh, no, que de hecho Juan Carvajo era portugués, claro, no, menos iba a estar. Eh, pero sí, ese es un trabajo interesante que se podría hacer eh, y que probablemente, bueno, eh, esté automatizado. Gran parte de todo lo que se crea en Wikidata eh, en realidad no es trabajo humano, son bots que lo hacen. Y acá, bueno, inserte link a la charla de los bots. ¿no? <ríe> eh, para, para enterarse de qué es un bot y cómo funciona en Wikipedia. Eh, bueno, entonces, eso, para, para terminar esta primera parte, ¿no? Que era más de, de introducción a cada uno de los proyectos, eh, le, los animo, los incentivo a quienes son parte del público a que se dejen llevar, que entren en estos... Rabbit Holes, los agujeros de madriguera de Wikipedia eh, y, y naveguen por ahí que quizás fortuitamente puedan encontrar eh, mucha información eh, muy interesante. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la parte práctica, ¿eh? a ver todo esto, eh, todas estas herramientas puestas en práctica al servicio de una edición. Ahí tienen el link al sitio de la, de la edición digital que eh, ya les compartieron, me parece, al inicio de la presentación. Acá, sí, este es, esta es la portada de, de mi edición digital, la portada en inglés. Pueden ir también acá arriba a, a la portada en español. Y ya, bueno, desde la portada pueden ver cómo eh, este GIF que ilustra eh, fue tomado de la Wikipedia vasca, eh, que me pareció súper lindo. Eh, acá está la, la atribución, de hecho a la persona que lo hizo. <coughs> Bien. Y, entonces, eh, ¿cuáles fueron como los, los propósitos eh, que, que guiaron para mí la, la construcción eh, de esta edición digital? Eh, bueno, primero que nada, eh, un objetivo eh, fundamental que me planteé es que fuera, obviamente, atractiva visualmente, intuitiva, ¿sí? que la, el funcionamiento de la edición y la navegación fuera intuitiva. Y accesible para un público totalmente general, ¿sí? No solo un público especializado, sino cualquier persona que estuviera interesada en este texto. Pero otro, otro propósito eh, que, que no quería descuidar era que, eh, que este producto fuera significativo. ¿Significativo en qué sentido? En que, bueno, está muy bien aprovechar todas las posibilidades de los recursos tecnológicos para para hacer algo atractivo, algo que estéticamente eh, esté bueno, pero que también eh, sea significativo en términos de lectura, ¿sí? Eh, que, que la experiencia eh, de, digamos, de adentrarse en este texto a través de esta edición sea distinta, ¿no? porque ya hay como toda una tradición de edición eh, de este texto bueno en qué sentido esto va a tener un, un valor agregado ¿no? con respecto a las ediciones en papel bien entonces vamos podemos acceder a lo que es el texto en sí a través del menú de edición digital y acá <coughs> tenemos eh, lo que podría ser el índice de, de la obra eh, bueno, acá quiero decir también otra palabra con respecto a, a otro objetivo que me fijé, que fue eh, no solo reformular eh, el texto en términos eh, materiales, ¿no? de, eh, bueno, de pasarlo a, al medio digital, sino también reformularlo en términos culturales. Eh, y, y en qué se relaciona esto con eh, la división en capítulos. Bueno. Yo, eh, por ejemplo, para lo que es la primera división, respeté eh, la, la tradición editorial, si se quiere, que es seguir las divisiones en libros que estableció el propio autor, pero al interior de cada libro, ¿sí? Ahí, ven que se, se despliegan unas subdivisiones. Eh, al interior de cada libro, eh, yo, eh, bueno, reorganicé todo en divisiones nuevas. Estas divisiones nuevas, ¿qué es lo que me permitieron? Bueno, por un lado, eh, adaptar ¿no? la extensión de cada uno de, de los fragmentos, de cada una de las nuevas secciones, a una lectura más apta para la pantalla y que no fuera necesario scrollear demasiado, porque eso a veces desanima la lectura, sino también, eh, bueno, nombrar, ¿sí? titular de otra manera y con estos eh, nuevos títulos eh, darle más visibilidad a los distintos pueblos que se fueron encontrando a lo largo de la expedición. Mi intención era cambiar un poco el foco que se le da siempre a la hazaña europea, que, bueno, no hay que desmerecerla, la verdad, fue la primera expedición que le dio la vuelta al mundo, pero mi interés en este texto, sí, como, bueno, para darle una vuelta de tuerca, ¿no? a lo que puede ser, eh, bueno, eh, este, este texto, esta obra como legado cultural es, bueno, eh, ¿Qué tal si cambiamos el foco a todas estas poblaciones que están mencionadas en el texto y que nos sirve como fuente documental histórica, antropológica y lingüística? Entonces, bueno, en estas divisiones busqué eh, mencionar eh, a estos pueblos. Eh, bueno, vamos a ver ahora un ejemplo más concreto de una eh, de las páginas, ¿no? Vamos acá, a particularidades de Brasil y sus habitantes, que esto debe haber quedado medio chiquitito, le voy a hacer más zoom, de hecho. Eh, no, hice, hice clic, perdón, en cualquier cosa. Ahí está. Estábamos acá, particularidades de Brasil y sus habitantes. Ahí está. Bien. Y ven, esto, bueno, es el ejemplo típico de una página, que acá ahora la, le hice zoom, muchísimo zoom, pero ven que el fragmento es bastante reducido, entra en una sola pantalla eh, y tenemos, obviamente, eh, el texto acompañado de eh, una imagen. Una imagen siempre descripta y eh, con el link a, a su repositorio de, de origen. Entonces, bueno, eh, la navegación a través de la edición eh, creo que es eh, bastante intuitiva, el diseño busca ser aireado eh, y, digamos, la, la idea acá también es como eh, maximizar la cantidad de información por página de forma que no sea abrumadora. ¿Cómo? Eh, bueno, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos mejor acá a la, a la página siguiente, que me gusta todavía más. Acá tenemos, eh, por ejemplo, por un lado, estos términos que están subrayados, que si deslizamos nuestro cursor por encima, bueno, eh, vamos a poder ver que tienen una nota editorial eh, asociada con, bueno, un diseño que les recordará un poco lo que pasa cuando nos deslizamos encima de los links en Wikipedia, ¿no? También lo mismo. Como para... Eh, no perdernos, no irnos a otra pantalla y tal vez perdernos de lo que fue el texto de origen. Bueno, eh, tenemos acá la información dispuesta a manera de burbuja. Eso con las notas editoriales. Y luego todo lo que fue el eh, trabajo de eh, anotación geográfica eh, dio como resultado eh, en el producto final esto. Da como resultado la posibilidad de acceder a un mapa también a manera de burbuja. Bueno, justo en el caso de Italia, quizás no es tan interesante porque la mayoría creo que sabemos dónde está. Pero vemos ahí tenemos tierra de versín, ¿qué es tierra de versín? Bueno, nos deslizamos acá y en realidad ah es Brasil, ¿ok? Y con la nota asociada podemos ver ah tierra de versín porque versín era como se le decía a un árbol que crecía ahí y bueno <coughs> entonces se asociaba el territorio a este producto que era el versino. Eh, Bien, entonces ven, la, la idea es como generar una lectura que sea dinámica, de tener la mayor cantidad de información posible en una misma pantalla, pero bueno, no abrumar, sí, no abrumar, no perder al lector en en muchos links. <coughs> Te faltó eh, una ¿no? coordenada geográfica este igual ahí, ¿eh? Acá. Sí, sí, claro, la de la Laguna Estigia. <risa> ah. Ah, pensé que decías en Bert. Sí, sí, claro, bueno, eso no, no la pude localizar. Tenía, tenía que hacer ese chiste para gente nerd igual, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, pero en realidad hay algunos, eh, bueno, todo, así como tenemos eh, quizás eh, Wikidata para referenciar entidades de persona, que también la podemos usar para referenciar entidades geográficas, hay algunos gazetiers eh, especializados en referenciar como estos lugares imaginarios. El tema es que, bueno, sí, después no lo podemos asociar a ninguna coordenada. Pero, pero sí, puede ser muy interesante, eh, al anotar trabajos de ficción, eh, referenciar este tipo de entidades. Eh. Bueno, y con esta página también les quería mostrar eh, cómo, eh, bueno, tenemos la función de las imágenes que acompañan cada una de las páginas. Ahí, en este ejemplo, vemos eh, una imagen de, de Brie, que era esta persona de la que les hablaba antes, antes este grabador. <coughs> y está, bueno, obviamente descripta, de qué fuente vino, eh, de, su, eh, de su obra Grand Voyage, de tal año. Eh, y, bueno, obtenida a través de Wikimedia Commons y ahí, eh, si queremos, podemos acceder, de hecho, al link eh, eh, de eh, la imagen propiamente en Wikimedia Commons. O sea, siempre, bueno, las, las imágenes van a tener eh, esta doble función, ¿no? Por un lado, ilustrar el contenido eh, de, del fragmento textual, pero por otro, eh, despertarnos una curiosidad, un interés eh, de conocer otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso, en otra página, eh, yo linkeé a, a este mapa, que es uno de los mapas hechos por el autor, por el mismísimo Pigafetta, eh, bueno. Eh, acá está eh, la referencia de, de dónde se sacó ese mapa. Bueno, se sacó de una de las primeras ediciones en español que, en este caso, está disponible en el repositorio de la colección Lilas Benson. ¿no? Y acá podemos acceder, bueno, al link en donde, bueno, tarda un montón en cargar, pero si quisiéramos consultar toda esa versión, podríamos hacerlo acá. Luego, a ver, otro, otro ejemplo es eh, el link a eh, la primera traducción al francés. Esta primera traducción venía con un anexo. En ese anexo se cuenta cómo Magallanes se inspiró para hacer este viaje al ver un globo terráqueo. Bueno, está la descripción de este globo terráqueo. Y, eh, bueno, yo acá linké también a esta versión en francés. Entonces, digamos, la idea de las imágenes también es eso, como eh, Vincularnos, vincularnos con otros lugares, ¿no? eh, despertar el, el interés de investigar eh, otras cosas que están alrededor del texto. Pero bueno, obviamente también la idea es eh, poder acceder a quien quiera acceder a todo esto de manera centralizada, eh, que pueda visitar la sección de bibliografía que está acá en los recursos. <coughs> Y, y ahí van a poder en, encontrar eh, todas estas referencias que tal vez están desperdigadas eh, en las distintas páginas. Acá en la parte de bibliografía está centralizado, eh, agrupado según el tipo de fuente, si es manuscrito, si es versión impresa, eh, bueno, detallado, eh, el idioma de cada una de las versiones, alguna pequeña descripción y el link al repositorio correspondiente siempre, ¿no? Eh, entonces, bueno, la idea es eh, esto, como... Que, que la edición sea atractiva, sea dinámica, pero que también eh, conserve un rigor académico. ¿eh? Eh, de, bueno, citar, dar las fuentes, eh, describir. De eh, y, bueno, por último, otro, otra sección que les quería compartir en los... No me quiero extender mucho porque ya se está haciendo muy larga la charla, pero bueno, les quería comentar que hay otra sección, que es la sección, por ejemplo, de lectura distante, que eh, es la que propone la lectura no lineal eh, del texto. Eh, por ejemplo, podemos visitar la parte del mapa, que, bueno, gracias a todo lo que es la anotación eh, geográfica, la georreferenciación, después se puede construir, por ejemplo, esto, que es un mapa del recorrido de toda la expedición. Y ahí podemos consultar cada uno de los lugares visitados con su nombre, el fragmento del texto, en donde se lo menciona por primera vez, y si nos interesa, bueno, poder seguir leyendo. ¿no? Poder acceder a la página correspondiente eh, a, ese, a ese lugar. Eso con respecto al mapa. También podemos, si no, acceder <coughs> eh, al, al diagrama de narrativa. ¿eh? El diagrama de narrativa... Eh, es un tipo de visualización que pude generar a partir de toda esta anotación eh, semántica de personas que les mencionaba antes usando Wikidata. Bueno, nos permite después ver este personaje, lo vamos siguiendo a lo largo de los distintos eh, capítulos. Por ejemplo, eh, Pigafetta es el único que, eh, que está presente desde el inicio y llega hasta el final, ¿eh? Eh, Magallanes, lamentablemente, su línea narrativa se detiene a la mitad. porque, Bueno, porque lo asesinaron. <ríe> También, bueno, podemos ver, por ejemplo, en el, en el grupo central, que corresponde a lo que sería el segundo libro. O sea, tenemos el primer grupo, es la dedicatoria. El segundo grupo es el primer libro y el tercer grupo es el segundo libro. En realidad, bueno, vemos que el segundo libro es el más complejo a nivel narrativo. ¿Por qué? Bueno, porque cruza la mayor cantidad de personajes personajes que en realidad tienen distintas filiaciones, las filiaciones son los colores, ¿no? Tenemos en negro a los expedicionarios, eh, en verde a los eh, nativos locales que formaron alianzas militares o comerciales con la expedición, en azul, los nativos que de alguna manera entraron en conflicto porque fueron eh, tomados cautivos o porque se rebelaron, eh, como podría ser el caso de Juan y Pablo, eh, que son, bueno, dos nativos tehuelches, de, eh, de los que, bueno, no tenemos el nombre en su lengua de origen, solo conocemos el, el nombre que les dieron de bautismo, eh, y estas dos personas, bueno, fueron tomadas cautivas, uno murió instantáneamente y el otro, bueno, al siguiente capítulo, murió en alta mar, eh, o, por ejemplo, bueno, eh, este otro personaje, el pulapu que es el que entra en guerra eh, con, con Magallanes y bueno, y da origen a esta batalla en la que muere. Eh, o también, bueno, por ejemplo, podemos ver en rojo a eh, los tra traidores de la expedición, ¿no? Y que eh, se concentran casi todos en eh, este, este episodio, el libro 1, que es en donde se detalla, bueno, la rebelión del puerto de San Julián, bueno, ahí todos esos eh, se amotinaron y muchos se fueron. <risa> Abandonaron la expedición y se volvieron a España. entonces Dice, pero bueno, sí, sí. Pigafetta tenía razón con que había que estudiar letras, ¿eh? Porque fue el único que sobrevivió en este. <risa> ¿Vieron? Es el único que llegó hasta el, Bueno, es que de hecho eh, inicialmente eran más de 200 y volvieron solo 18. Eh, Pigafetta fue uno de esos 18. <risa> Eh, pero bueno, ven como así de, de un pantallazo podemos ver inmediatamente, ah, este es un tipo de, de relato en el que se introducen muchos personajes en una sección, pero bueno, no, no continúan, esto eh, no, no, no persigue la línea narrativa, por qué? Bueno, por las características propias del texto, era una expedición que seguía adelante y conocía en nuevos lugares, o, bueno, eh, muchos personajes, los que eran parte de la tripulación, tuvieron un destino trágico y fallecieron. Eh, pero bueno, eh, esto, eh, redondeando, básicamente, eh, lo que les quería presentar hoy era, era esta, este tipo de trabajo para que se entendiera mejor cómo se pueden eh, reutilizar todos los proyectos de Wikimedia para hacer ediciones digitales. Y también, bueno, eh, mi intención fue hacer hincapié justamente en este... Esta filosofía común, digamos, que puede haber de Wikimedia, que es eh, generar eh, datos accesibles, datos reutilizables, vincular el conocimiento, eh, facilitar eh, la interoperabilidad a nivel... Eh, automático, digamos, entre dispositivos y entre sistemas operativos, pero también incentivar, sobre todo, eh, la reutilización eh, de las personas, ¿eh? que, la, que los usuarios podamos intercambiar información, intervenirla, colaborar, que ese, bueno, es un poco eh, uno, es un poco el espíritu ¿no? de, de Wikimedia, de todos los proyectos de Wikimedia y que también anima un poquito esta edición digital. Bueno. Eh, me detengo acá porque ya hablé un montón. Les agradezco eh, mucho su atención y obviamente si hay alguna pregunta, eh, me, no sé, estaría encantada de no, poder contestarla. Eh, eh, o sea, hagamos, porque tenemos eh, dos preguntas. Eh, tengo una pregunta en realidad que me es que gustaría que hables de, del repositorio de GitHub, si podés. Sí. Eh, y además también aprovechar para decir que, bueno, o sea, esto está buenísimo también porque, sí, es cierto lo que decís de la reutilización, pero también está buenísimo como ver cómo se conecta por ahí el mundo del patrimonio cultural, que muchas veces le cuesta como el tema de, bueno, cómo se reutilizan las cosas y demás, y, y esto de alguna manera lo pone en práctica de una manera muy eh, eh, visual, entretenida y muy clara también, ¿no? Como decir, bueno, el impacto de la digitalización efectivamente es poder hacer cosas como estas, ¿no? Este... Y, bueno, esta charla también tiene que terminar con un, un aplauso para el dominio público. <risa> Viva el dominio público. Porque sí, nada totalmente. Sería, sería posible si no fuera gracias al dominio público. Eh, pero querés hablarnos un poquito uh -huh. sobre el repositorio del GitHub? Sí, sí. Bueno, claro, eso quizás eh, tal vez no, no, no está tan claro, pero eh, todo esto que es lo que vemos, ¿no? la, la parte que se exhibe la vidriera, tiene su, su correlato ¿eh? en el detrás de escena, la cocina, eh, que es el repositorio de GitHub. A ver, vamos a acá. Ahí sí, tengo... ya lo compartí por el chat también para ah, bien, gracias. ¿Sí? Este es el repositorio. Acá está todo el código, eh, el detrás de escena de lo que es la edición. Esto también es público, ¿sí? Cualquiera que quiera investigar, ver cómo, cómo son las páginas por detrás, cómo es el diseño, cómo es el código para construir eh, el diagrama de narrativa o para hacer el mapa, ahí lo tiene. Está todo disponible. La idea es eso, eh, generar datos abiertos y enlazados, ¿sí? Disponibles para todos y eh, interconectados entre sí. Entonces, ven, acá tenemos... <coughs> eh, bueno, las distintas eh, carpetas, bueno, obviamente no les voy a explicar toda la, la estructura del repositorio, pero bueno, básicamente la idea es esa, eh, tener acá toda la información. Y, y bueno, cualquiera que, digamos, tenga ganas de, de entender un poquito más cómo se conectan las distintas partes eh, del repositorio entre sí, cómo funciona la arquitectura, me puede contactar, me pueden escribir y bueno, y yo les comento con un poco más de detalle eh, cómo se usa todo. Sí, porque acá hay dos preguntas, justo, ¿no? Eh, eh, la primera es, de, eh, bueno, ¿qué software utilizaste en este proyecto? Esa es la primera. Y la otra es, bueno, alguien dice, buenísimo el gráfico de, per, de personajes, ¿con qué eh, programa se puede generar? Y bueno, ah. además te felicitan por la exposición, este, así que <risa> por donde decirlo. Bueno, muchas gracias. Eh, Empiezo por la última, la del diagrama de narrativa. Eso, de hecho, está, está explicitado acá en el mismo sitio. Si van abajo de todo, a la parte del diagrama de narrativa, el último párrafo les dice, esto fue hecho usando esto. Eh, está acá linkeado. Acá ven, pueden acceder al, al repositorio, ¿sí? Que es eh, una persona, básicamente, eh, que, que facilitó todo el código para poder usar eh, d3 d3 es una librería de javascript eh, que genera eh, gráficos bueno, en un formato que se llama svg bueno usando este código ustedes eh, digamos o, bueno uno lo que tiene que hacer es simplemente eh, estructurar todos los datos de personajes en un JSON, eh, haces un archivo JSON con eh, todos los personajes y eh, su afiliación para que se coloreen di diferentes. Y después toda una parte en la que construís las escenas, ¿no? Que ahí decís, bueno, en esta escena aparecen este personaje, este personaje y este otro. Y así es como finalmente eh, llegamos a, a, a ese gráfico. Pero bueno, es básicamente eh, JSON y Javascript. Pero un Javascript bastante básico, ¿eh? Porque... Yo no soy especialista en Javascript y es, digamos, más para quienes tengan alguna idea de, de programación, eh, es abordable. Eh, y después, bueno, como la pregunta en general de qué programas usé, bueno, en parte, ¿no? Para, para este gráfico, eh, ya les dije, D3 eh, y Javascript, eh, para hacer el mapa, para hacer este mapita, eh, la librería, Está acá abajo el link, ¿ven? La librería es Leaflet, Leaflet que también es una, una librería de Javascript que es muy fácil de usar. Ya les digo, yo no, no, soy, eh, no escribo código en Javascript, pero sí eh, reutilizo muchas librerías y eh, está lleno, lleno de tutoriales como para poder hacerlo eh, fácilmente. Eh, después, eh, ¿qué más? Bueno, para la parte de, de anotación, eh, trabajé con una plataforma que se llama Recogito que, bueno, básicamente lo que muestra es el texto y permite marcar fácilmente, ¿no? Seleccionando cada uno, digamos, las porciones de texto, permite ingresar fácilmente todos estos identificadores, ¿no? la, Las direcciones de Wikidata, por ejemplo, o eh, el texto para hacer las notas editoriales. Eso en recogito, eh, que se escribe recogito con G. Eh, bueno, eh, después ahora eh, lo que es la plataforma de publicación. Esto está puesto online eh, en GitHub. Eh, y GitHub ofrece, bueno, por un lado, toda esta parte de alojamiento de lo que son los datos en el repositorio. O sea, esto, esto es GitHub. Eh, para quienes no lo conozcan, es con el símbolo este del gatito. Eh, y eh, Github ofrece una plataforma de publicación de sitios que se llama Shekil, que es como Dr. Shekil y Mr. Hyde. Bueno, eh, Shekil permite eh, poner, eh, poner en línea los sitios. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que básicamente eso. Después, obviamente, para hacer procesamiento del texto, por ejemplo, para generar el índice eh, a partir del TEI, eh, hojas de estilo, eh, XSLT. Ay, qué nombre horrible que tiene. Eh, hojas de estilo. Eh, también a veces, bueno, hacer procesamiento de texto con Python, Python básico. Eh, bueno, un poco de todo, ¿no? Distintas, distintas herramientas. Bueno, buenísimo. Bueno. Excelente presentación, nidia La verdad que te agradecemos un montón porque me parece que fuiste clarísima. Eh, te vamos a robar la, la metáfora de Wikidata, ya, ya está decidido, legal, todo legitimado. Le pusimos una CC by <risa> y Like en este preciso instante. <risa> eh, y bueno, eh, compartimos ahí de paso también todos los lindos mensajitos que te dejaron, porque la verdad yo fuiste sí súper didáctica y clara eh, explicando eh, lo que hiciste y cómo lo hiciste. Eh, así Gracias. que, bueno, te agradecemos un montón. Y, bueno, eh, si la gente te, te quiere contactar, te puede contactar a través del repositorio de GitHub, ¿no? Este... A través del repositorio de GitHub. También me pueden escribir a mi mail. Eh, a ver, no sé, lo, lo comparto ahí en el, en el chat. Eh, eh, bueno, Twitter. Eh, no soy como muy de publicar, pero si me escriben yo contesto. Eh, no, no, no sos una Twitter. Eh, no, no, no tanto. O sea, bueno, eh, por ejemplo, para esta charla me puse un poco las pilas y, y lo difundí. Pero no, no, bueno, se... igual impre, impre, impresionante, porque te digo que creo que fue la, la charla de Wiki Herramientas que más gente ha tenido con vistas en vivo, ¿no? Hablo ¡Ay, como... qué felicidad! <risas> Felicidades por el, por romper este ranking, Nidia. Este, <risas> así que, bueno, buenísimo. Trajiste ahí a toda la barra de seguidores y admiradoras, este, así que... Eh, Ay, feliz. gracias. Bueno, gracias a todos los que estuvieron acompañando hasta el final y a quienes lo vean en el futuro. Sí, y la verdad muchísimas gracias nuevamente, es eh, impecable todo, la verdad que yo aprendí un montón, siendo alguien que no, quizás no tenía tanta idea de este universo y de la reutilización de las cosas, creo que nada, te es para sacarle mucho jugo, yo ya tengo como muchas ideas para trabajar y un montón de herramientas que quiero aprender, porque también un poco es eso, ¿no? Como, bueno, animarse a descubrir GitHub y animarse a empezar a subir datos y cruzarlos y empezar a hacer visualizaciones. Creo que también es eh, un llamado a la curiosidad eh, para aquellos que nos gusta un poquito otra, eh, jugar con todo este universo digital. Así que mil, mil gracias también por todas las herramientas que compartiste. Más allá de lo Wiki en sí, como toda esta apertura de información de cómo se usaron las cosas, de dónde salieron, eh, no, somos los fanáticos de ver tutoriales y de <risa> explorar el, el universo digital. Así que gracias. Bueno, y gracias chicas, de verdad por invitarme. Es eh, una charla súper amena. Me encantó este intercambio. Bueno, muy bueno. bueno Nos vemos la próxima para todos y para todas. Eh, creo que es el 12 de octubre que vamos a tener el encuentro, 12 de octubre justo. Ah, sí. eh, mmm con Ana. 11 de octubre, es martes, eh, el 11 de octubre es martes, pero tapo, no, okay. no el de octubre. Bueno, okay. well, para ah. ahí martes. Uh! Pero, momento acá, ¿eh? Porque acá hay alguien diciendo que quiere una segunda presentación eh, para que ah. Lidia nos comparta el resto que quedó para explicar, ¿eh? Así que ahí ya tenés directamente hinchada diciendo que, por favor, que se venga la segunda. Este, oh, hay que hacer wikierramientas no. edición 2. No, no. <risa> que con categorías tuvimos una doble edición por eso mismo, así que... Ah, bien. Eh, está ahí abierta la invitación también. Eh, cuestión sí. de charlar, agendar eh, calendarios y demás, eh, así sí. está, está... El espacio está disponible para que sigan compartiendo. Genial. Bueno, me encantaría. Me encantaría. <ríe> eh, bueno, y eso. Mientras tanto, si no, eh, chequen la página de Wikirrenda, las redes sociales, que vamos ahí a estar eh, seguramente subiendo más información sobre cuándo va a ser el siguiente taller. Eh, y si no, siempre en la página de Wiki Herramientas pueden encontrar los próximos encuentros a medida que los vamos confirmando, los vamos subiendo ahí. Así que mil gracias a todos y a todas. Y Nidia, un beso gigante y mil gracias también a vos. Gracias. Hasta la próxima. Bye.